Hola comunidad de San Pacho, amigos, compañeros que encontramos en Colombia. Aquí estamos en nuestra casa y queremos mostrarles um, cómo nosotros vi vivimos y a otra, a otras partes de nuestra vida. Bienvenido. Aquí estamos en nuestra casa de Francia con ustedes después de el jardín todo blanco estamos en interior aquí en Francia tenemos que cargar una casa con madera Aquí es nuestro parque, con las gallinas, la, la fondo. Nuestro pueblito se llama Sangravé. Ahora les presento la, la tienda del pueblo que nosotros construimos juntos y con 100 personas. Bienvenidos. Karin, que acoge la gente. Hola, hola. Nosotros somos muy orgullosos de nuestra cerveza, cerveza de pueblo, que se llama la Mabel. Mira, hay mucha variedad. Acá es, uh, nuestra, es nuestro colegio con las uh, uh, profesoras. Y uh, acá, y, uh, hola, buenas días. Uh, Acá es la pequeña... Cabaña eh, eh, que eh, utilizamos eh, para tomar la merienda. y Esta cabaña también. Y acá es nuestro. Acá es nuestra guardería. Aquí es el restaurante escolar. Y acá le llamamos Cantina. Vamos a la Cantina. Del, uh, del pueblo. Pues aquí está. Estamos en donde tomamos cerveza cada viernes Y aquí están los dueños. ¿ya? Hola buenas. Y aquí los amiguitos y la, los, uh, las amiguitas y los amigos. Salud.